Una vez tenemos seleccionado un fragmento de audio, vamos a poder empezar a editarlo. Sobre cada una de las acciones que hagamos a continuación, vamos a poder deshacerlas o rehacerlas en caso de que nos equivoquemos. Para deshacer o rehacer, vamos a tener los iconos aquí colocados. Por ejemplo, este sería el icono de rehacer y este el de deshacer. Por ejemplo, puedo rehacer la inserción de esta pista o deshacerla y también podemos acceder a eh, los iconos de deshacer y rehacer desde el menú editar. Las siguientes opciones de edición que tenemos son la opción de cortar y está representado por este icono con las tijeras. Nos permitirá guardar en la memoria el fragmento de audio que tengamos seleccionado. Entonces al cortar dicho fragmento, en caso de que hubiera audio a la derecha del fragmento, hemos visto que el audio se moverá hacia la posición inicial del cursor a la izquierda. Si deshacemos y repetimos, vemos que si está marcado este trozo de audio y lo cortamos, el bloque que está a continuación quedará unido con el bloque anterior. La siguiente opción es la de copiar, nos permitirá guardar en la memoria el fragmento de audio seleccionado, pero en este caso el fragmento copiado no desaparecerá de la pista de audio. Por ejemplo, marcamos este fragmento, pulsamos el botón copiar y no desaparece, sino que simplemente nos lo guarda en memoria. Una vez cortemos o copiemos un fragmento de audio, lo que vamos a hacer es a continuación, eh, es utilizar el, eh, la opción de pegar que nos permitirá colocar el fragmento que hemos guardado en la memoria en el lugar que indiquemos con el cursor si por ejemplo yo pongo aquí el cursor y pulso pegar veremos que se copiará aquí el fragmento de audio que he copiado anteriormente si deshago y pongo aquí el cursor y pego se colocará aquí el fragmento de audio moviendo el resto de audio hacia la derecha otra opción que tenemos es la opción de duplicar que está en el menú editar si pulsamos sobre duplicar se creará una nueva pista de audio incluyendo el fragmento duplicado en la misma posición dejando el resto de la pista vacío si pulsamos duplicar este fragmento que tenemos seleccionado va a quedar exactamente en la misma posición en la pista siguiente la siguiente opción es la opción de eliminar y dentro de eliminar vamos a tener varias opciones a la hora de eliminar el audio que tengamos seleccionado voy a deshacer y nos vamos a editar y eliminar entonces aquí tenemos varias opciones la primera de ellas es dividir y cortar si pulsamos dividir y cortar lo que Audacity va a hacer es guardar en memoria el fragmento de audio seleccionado, dejando el hueco que ocupaba vacío, dividiendo así la pista de audio en dos fragmentos. Si pulsamos, el trozo que ha desaparecido estará guardado en nuestra memoria y dejará un hueco en blanco, separando lo, la pista de audio en dos bloques diferentes. Y... A continuación, podemos pegar el elemento, por ejemplo, más adelante. Deshacemos. Y la siguiente opción es dividir y eliminar. O dividir y borrar. Esto lo que va a hacer es eliminar el fragmento de audio seleccionado, dejando el hueco que ocupaba vacío, dividiendo así la pista de audio en dos fragmentos. Pero en este caso no se quedará guardado en la memoria, con lo cual el fragmento que seleccionemos y dividamos y eliminemos no lo podremos pegar en otro lugar a continuación. Deshacemos. La siguiente opción es la de silenciar audio. Esto lo que va a hacer es eliminar todas las ondas sonoras del fragmento resaltado pero sin hacer ningún tipo de división lo único que hace es eliminar las ondas sonoras la última opción es la opción de eliminar con recorte de audio y esto lo que va a hacer es recortar o eliminar todo el audio de la pista salvo el fragmento que tengamos seleccionado ahora tenemos seleccionado este fragmento si le damos a recortar audio se eliminará todo el audio a excepción de el fragmento que tenemos seleccionado